019 Yo dejé en el ah uh, Dorado Record está en la fucking casa Yo yo yo yo uh, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo yo, te pido perdón mamá por las cosas que escribo Que quieren que digas si y rapeo lo que vivo Hago las cosas Y el respeto, wow. No me importa tu riqueza. Tengo a mi familia, a mis amigos, a mi empresa. Tengo amor, no que por algo acá casi... A mi vieja, porque jure por Dios, devolverle en billetes todo lo que me dio. La vida fue muy dura y aunque se superó, hoy por más que no tenga la vivimos mejor, ¿no? Hey. No, soy el único apostando, dejándole el corazón a esto Que sepa que no pierdo tiempo Invierto en cada barra, es un presupuesto no. Los juegas me critican y ni saben cómo vivo Traigo un flow de barrio que va a todos conmigo Solo me critica cuando va con sus amigos Después me saluda doble cara, fuck you, un nigo Los perros más reales, los que han conmigo Le pegan al beat como Bruce Lee al enemigo Una seca de porro otra seca y lo giro Por la noche despiertan las dénas y los tiros. Hola, el micrófono. Estamos